Oh por dios Las llaves señor Para la posición que puse el manubrio Las manillas me quedaron apuntando para cualquier lado Son solo detalles Los pedales se ven bastante pequeños Pero por lo menos están bien alejados de la biela Así que mi pie debería entrar ahí Por aquí se carga, por aquí está la llave Trae un computador que no sé qué es lo que me va a decir eh, Una luz que no sé cuánto alumbrará Un motor gigante, Bafan Transmisión Shimano Altus plato Narrow White Bielas Sephir, lo que sea que eso signifique Neumático CSTBFT 26x2 26 26x4.0 Son más delgados que los de mi fatbike, de todas maneras Pero los de mi fatbike son gigantes Y la bicicleta en marca Fir Firly ¿Qué marca hay? Firly, Firely Forleth for, for y aquí viene el hermoso cargador no sé si es hermoso porque no lo he visto todavía ¿Eh? charge power y el manual de instrucciones mientras se carga me lo leo <risa> es mi primera vez con una aquí eléctrica vine a probarla con toda la fe hasta traje antiparras pero en este minuto la tengo apagada y estoy pedaleando solamente con la fuerza de mis piernas. Voy a llegar pedaleando hasta borde río y vamos a ver de qué está hecha. Ya, yeah. vamos a echar a andar esta cosa. Clic, asistencia 1. Veamos si funciona, veamos cómo funciona con esta asistencia. Oh, me empujó. <risa> Asistencia 1, pedalearla es como... Voy a subir ahora, lo sé porque el río baja hacia allá. Es pedalear una bicicleta suavecita y el ritmo que voy me mantiene. Vamos a probar la asistencia 5. Ahora, en teoría, <ríe> esto se puede poner bueno. <ríe> nada... Nada. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Sigue <risa> Sigo acelerando. 37 km por hora Voy pedaleando muy suave <risa> bueno, Soy Iron Man Cuidado que aquí vengo yo ¡Uh! -huh. woah, oh ¡No! -huh. Oh -huh. Voy uh, voy a 35, 36 kilómetros por hora. Y está a punto de sacarme el sendero. Oh no. Oh, oh, oh patea de nuevo. Vamos oh, a tratar de hacer un buen, Oh, apreté el freno y el motor cortó de inmediato. ¡Ay, oh, qué locura, weón! Aquí está la batería, no está ni tibio, una vez que la bicicleta siente que aceleraste, que están moviendo los pedales en realidad, el motor se activa, estoy pedaleando muy despacio, uy, pegó, ahora voy en bajada, va a 39 km por hora, si yo aprieto los frenos, el motor se desconecta inmediatamente. Oh, vamos a ir a dar una vuelta, weón. Esta bicicleta se pasó. Cuando pedaleo se demora. Ve a la vez? Uno, dos, dos segundos en agarrar el motor. Pero cuando empieza... No <risa> va ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Uh, oh, que los freno y no acelera. ¡Oh! La fuerza va a ser un caballito, no es menor. Oh, esto es demasiado cómodo, no hago nada de esfuerzo, no estoy ni transpirando. Oye, oh, oye, ya sé a dónde tengo que ir. me equivoqué. Es gorda y es eléctrica. <risas> oh, oh, oh, oh, oh, ¿Cómo estás Diego? Ahí tiene la luz prendida. Oh, la, luz se, oh, la luz se soltó. Oh, me llegó hoy día de Antofagasta. Tengo que apretar esa lucecita. ¿Cómo se apagará? Long press, algo así. No, no, tengo idea. Te Oye, anda fuerte, weón. 37 km por hora sostenido. Así. Sientes las bielas y bum, ¡Cacha! Espera que te agarra las bielas y te fuiste. Uh -huh. <ríe> ¿Qué tal? Oh. <ríe> te agarra el motorcito y ¡wow! ¡oh! Te tira hasta un buen rato. ¿Cuánto pesa? Creo que como 24 kilos o algo así. Oh, pero para esto está perfecto. Oh, la paña y tenéis los medios neumáticos, no andáis preocupados de nada. ¿Esto tenéis como para pa setearla? Para regular la potencia, de 1 a 5. Pues si Ahora están cinco. Ahí va ahí. <risa> <risa> Esa bicicleta para trail building. Oh no, le voy a hacer unos aparejos y lo voy a poner para poner el bidón en la moto. Cierra las sí, palas, pues todo. Usted bueno, va para arriba. <risa> Acelera, weón. <bueno. risa> Allá en Antofagasta le dicen la saca sonrisas <risa> O aunque se sube así como ¡buf! No sé cómo se apaga la luz ¿Ahí la apagaste? Ah, oh, qué bueno Con el botón de inicio Hace manual, no es cortita de cola Pero hace manual Y, y se siente como Fatback bueno, No es como que sea un aparejo eléctrico gigante Le cortaría varios cables Y mira esta va Esta monte tú se puede cortar y ahora la podemos meter para dentro Y dejamos todo el cable metido dentro de la bicicleta Listo, un cacho menos. Y estos son cables. ¿Cachaste que cuando tocáis los frenos, el motor se desactiva el toque? Sí. El, el medio de teletransportación, pero ya va Guerrero de la Tierra. Hola Diego. Y estos también se pueden meter para adentro, si ¿sí? está recién armada, Se puede dejar más bonita. Estos carros son de Antofagasta. De Antofagasta y como que le encanta la bola ecológica, como sustentabilidad. Entonces también metidos en la bici eléctrica. Bueno, Hola, ¿qué tal? Perfecto. ¿Vienes tú? bien. Bueno, nos vemos chiquillos, cuídense el de haber pensado que soy superman man. esta calle va en su vida y ha ido consistentemente a 36 km por hora ahora están 37 sin ninguna preocupación en el mundo excepto los conductores de Santiago tienes que probar esta bicicleta oh por Dios ¿cómo estás nena? ¿estás bien? ¿La queréis ir a Ya Aquí le subí el modo Esa barrita ¿Qué es el modo? Eso es lo máximo ¿Qué es lo más rápido? Es lo más rápido ¿Pero en qué? Va a estar hecho un... No, vais a pedalear Y a los dos segundos Va a agarrar más fuerza Tú tocáis el freno Dejáis de pedalear Y dejas de acelerar ¿Puedo partir de menos o más? No Pedalea uh -huh. ¡Ey! ¡Ja, uh -huh. <risa> Más contento que Valentina con bici eléctrica. Acelera harto, se siente. ¿Qué opinas? Estaba acá, que entretenida. Hay que pedalear al menos un. darle una vuelta. Para que sea legal, tiene que ser pedaleo asistido. Me acabo de quedar sin batería en la gorda eléctrica, lejos de la casa. Son esas cosas que solamente me pasan a mí porque soy pastel y no la cargué durante la noche. Así que esta es mi velocidad máxima. Es gorda. Es más gorda que la otra gorda. Que eso está apagado no es bueno. Me duelen las piernas. Cerca de mi casa no estoy, pero a este ritmo. Paciencia, la madre de todas las ciencias. ¿Cómo, de esa hueá? ¿Cómo funciona la hueá interna? ¿Cómo, ¿Tiene... Cómo, ¿Cómo hace que la agua avance si dejáis de tomar los pedales? Es que si tú dejáis de pedalear, eh, deja de acelerar. Sí pero pero hay algo entre este eje y ese eje que se potencia está ahí. No. acá hay un sensor ¿Sí? que siente si es que estáis pedaleando si es que estáis pedaleando sí, el motor no, te okay, asiste por eso. ¿Y, y esa hueá conduce la electricidad hacia acá no y, el motor tiene el... su cable acá va, va directo hacia adentro por eso acá adentro están las bobinas quietas ¿Ya? y por afuera en esta masa están los imanes Ah, pero la hay, hay un me... sistema de bobinas, imanes y... Wey, claro, cuan, cuando sientes que tú pedaleas le da potencia a la batería, directamente al motor, y hace girar la masa. ahí está Nano llamándonos. ¡Nano! ¿Tiene Mira. motor esta weá? Pedalea. Oye, y viene con buen manú. No? Oh. Uh. <risa> ¡Increíble! <risa> y Santiago de Chile